We have come to Basque Country to race the Classica San Sebastian. It is a very special race for us, uh, in particular, Anna's home race and uh, hometown. We've just completed two races in the Basque Country and we had a great time doing them. The cuanto is that when I a that the Clásica San Sebastian para mí fue pff, una motivación extra, ¿no? es la carrera que desde pequeña le he vivido. Siempre he ido a pasar el día a Heizkíbel, he estado a pie de carretera viendo, viendo pasar a los ciclistas y poder estar simplemente en la salida para mí es ya una, una motivación y un orgullo poder estar ahí. Me han hecho muchas veces la pregunta de y me veía corriendo la clásica de Donosti ¿no? y la verdad que nunca se me había pasado ni siquiera por la cabeza porque como era algo que, que nunca se había hablado, organizar una clásica de Donosti eh, femenina y nunca se me había pasado por la cabeza, pero la verdad que estos últimos días que estaba, estaba en casa en la rentería y he estado entrenando pues, todas las carreteras que se pasarán el sábado en carrera era un sueño ¿no? cumplido porque me veía bajando Higueldo hacia Donosti y digo, bah, toda mi vida he estado subiendo Higueldo desde Oriol, he bajado a Donosti y ahora voy a pasar en carrera. Y al final, yo creo que eso puede marcar la diferencia al conocerlo y ojalá me pueda valer de eso para intentar conseguir algo bonito. Sí, uh, su yeah. home race y uh, sponsors y todo eso aquí. Y es especial, es la Mucha gente yo creo que no sabía incluso lo que, el nivel que hay en el ciclismo femenino internacional porque es un nivel que, que es altísimo. Y yo creo que, que ayuda porque la gente que se acerca a ver la carrera masculina también ve lo que existe, existe otra carrera que también es yo creo que incluso más bonita para ver, ¿no? Porque hay menos equipos que puedan controlar la carrera, es mucho más eh, impredecible lo que sucede en carrera, porque incluso eh, si tú piensas en la clásica, nunca sabes si, si una chica se va a mover en high o no, así como los chicos, pues más o menos ya sabes siempre cómo se hace la carrera. Y yo creo que eso ayuda porque al final, eh, sea que se echa en la tele, que la gente, que el público que está viendo la carrera, eh, se da a conocer el ciclismo femenino, se pueden enganchar y yo creo que, que eso es siempre bueno. Lone rider, movie star, out in front at 25 seconds. Siempre que corro en casa, y eh, no noto presiones, todo lo contrario, es, eh, me empujan, me empujan al ver a, a conocidos, al ver amigos, familia, porque tenemos muy pocas oportunidades de, de correr aquí y eso yo creo que te quita incluso un poco el dolor, ¿no? que seguro que subiendo de la subida de Murguil eh, las dos veces pues seguro que me dolerá todo, pero yo creo que el, el ver la gente conocida eh, gritando y, y al final yo creo que eso me empujará y seguro que me ayudará en carrera. La participación es buena, esta gente que, que bueno, hemos visto en el Giro de Italia en las últimas carreras que han estado siempre adelante, entre, entre las primeras incluso bueno, ganando la general ganando carreras y será difícil pero por supuesto voy a dar el máximo voy a, voy a llegar, me gustaría llegar a meta de, de manera que no pueda dar ni, ni un metro más en bici, darlo todo y dejarlo todo en la carretera.